Estar aquí Podemos presentará mociones en los ayuntamientos para rechazar el modelo de las macrogranjas intensivas, defender a Garzoni para contraatacar así la campaña demagógica que a juicio de Isabel Salud, coordinadora de Izquierda Unida, izquierda unida se está llevando contra él. Ante este ataque queremos reafirmar nuestra apuesta por un modelo de producción prioritariamente extensivo, familiar, ligado al territorio, sostenible y que impacte además de forma positiva en otros sectores como el del turismo. Por ello y a través de nuestros grupos municipales, el Cargillaje aquí en Podemos-IU presentaremos mociones en los ayuntamientos de Euskadi para defender la ganadería tradicional y sostenible y rechazar el modelo de macrogranjas intensivas. Piden al gobierno vasco que sea contundente además apostando por la ganadería tradicional y al gobierno de España le reclaman un marco normativo que proteja a los ganaderos y ganaderas de estas macroempresas.